Eh, en otras informaciones, Liz, tu amiga, a la que tú admiras y sigues, no, la, no la Kardashian, Kardashian, no la admiro para nada. ¿Tú no admiras a, a Alessandra? No. Mira, cansado de, de hablando de Alessandra, de la canción de Romeo. Mira, a Alessandra, hola ahora. ¿Tú no miras a Alessandra? No, no, para nada. ¿Tú no crees que es la Kim Kardashian de República Dominicana? No, no lo crees. ¿Qué tiene ella que ofrecer? Porque Kim Kardashian pero, es una emprendedora. Ah, pero ella también es una emprendedora y Kim Kardashian también se acostaba con el y Hay ella, que admirar, con hay que admirar que ella ha sobrepasado toda esta situación de su divorcio no yo con creo que la publicidad más grande que ella le dio fue divorcio con cierta como con cierta fortaleza ¿Tú sabes, pero ¿tú sabes que hay gente que dice que, que extrañarán en diciembre tres cosas la foto de ella de los de su familia y qué más los, ejibres, los angelitos y la foto de Alessandra Moza y la hija ¿Ay? sí por... Sí, pero señores, miren, voy a decir una cosa. Yo tengo a mi familia, la amo, la adoro. Por lo mismo, yo tira, me pongo una foto un día, esto. Por eso de que está exhibiendo públicamente. Eso no crean en eso. No, no eso, eso, mientras más la persona exhibe su, su amor y sus cosas más vacías tener Eso todo relaciones. diciembre, esa era la foto fija No había una foto más fija, hay tres cosas fijas Pero era no una foto, no, eran, eran, eran cuatro y cinco fotos Cuatro ¿sabes? y cinco, una sesión de fotos completa Pues sí. bueno, Alessandra estaba en el concierto de Bad Bunny Vamos a ver si veo un video donde ella está, se ve cantando ahí Ella va a todos los conciertos de Bad Bunny porque es una sonidista ¿Qué? No, claro, porque ella, ella puede encanta. ser fanática de Bad Bunny Bueno, porque eh, bueno, pero a ella le encanta ella, ella, a ella le encanta que digan que tiene una relación con Bad Bunny. Mira, Salió en un video... Mira. Ella quiere hacerle entender a la gente que ella tiene una relación sí. con Bad Bunny. O sea, ella hizo Siendo una... mentira. ¿Tú entiendes eso? Miren, lo está diciendo live. Yo no sé si es mentira o no, pero... Ella quiere hacerle creer a la gente. Yo no, sé, yo no sé si es mentira o no. Ella hizo... Pero para ti ella quiere hacerle creer a la gente. Yo creo que sí. Ah, mira. Ella hizo un live... El título. Ella hizo un live en Instagram donde ella decía que está conociendo a alguien y casualmente coloca esta foto. En, en su red social, yo no entiendo. Entonces, bueno, eso Liz como tiene mucho razón en ese y sentido. Hay mucho, y mucho querer subir. Cuando uno está con alguien y más con una persona de esa categoría, money. uno lo que más trata es de que, se ten, de que se haga en silencio, de manera silente. Eso es para, para, que, el, que, entonces... para que el marido le duela. El que el Mario le duela. Sí, ella. Está cansadita. Ella como yo que... vi un meme ayer que decía: Si ustedes tienen tres días, ella sube una foto. Esa foto no es para ti, es para su ex. Sí, todas son para. Porque le duele, no sé. A, a, a, ¿Cómo fue que le dijo la cuñada, la hermana de ella? Le dijo. Mortilla. Mortilla. Sí, mortilla. Pero hay un videito donde ella le tira una foto a moza No sé si los muchachos, si Fernando tiene ese video. Donde se ve que ella dice, Óyeme, como que la es, que yo. Ah, gana más dinero. Oye, ma, gana más tique que la e, que le es. Sí, la bebida gana más tique que la es. Creo que está en el Instagram de Santiago Matías, pueden buscarlo. No, porque es que a ella le gusta el sonido realmente, a ella le gusta el sonido. Mire, no, porque ella, ella lo que está esperando es que un primer impacto, un suelta la sopa, un, un gol de la flaca. La llamen para entrevistarla, de pero... Que, que, de, que, ¿Ah, se... ¿Existe algo de ustedes dos? Todavía nadie la ha Todavía nadie la ha llamado, solamente una foto. Porque, señores, voy a decir algo. Alessandra, es posible que como figura tenga un backstage y le den la gente del de, de, de, de concierto... Deje que ella entre y se tire fotos. Porque yo vi hasta a un al, Pero a esa, youtuber esa, de, de, de Nueva York, Israel que se llama? Esa joven es tan sonidista que ella, al seguridad de Bamboni lo contrata para que la busque al aeropuerto. Porque es una sonidita. Ok, o sea que ella tiene todo eso. Miren, ¿eh? Lo ¿eh? contrata Liz? para que la busque al aeropuerto. Prepárate, pre, te va a poner a, a, a la Benny en tu contra. Porque la Benny defiende mucho a. No, no, no, que defiendan a quien Sara. quiera eso, cierto, cuando uno tiene una relación con alguien, más una persona de este nivel como Bad Bunny, lo que uno busca es que se mantenga en silencio esas relaciones de manera silente para que la gente no comente y para tener las relaciones de lo más sanas posible. Y a ella lo que le gusta mire. es que se sepa. Entonces, pero que también se comentaba que ella estaba con Osuna. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo con Ozuna? Sí, yo vi en las redes la semana no, pasada no, que ella estaba no. con Osuna. No. Ay, no, eso es un hombre. Eh, Incluso vi que esposo. comentaron que Osuna le gustaba comer plástico y así. ¿Qué? No, sí. no, no. Pero que hay un video. ¿Qué? Es que tú nada más sigas Santiago Matías, tú tienes que seguir la página de chisme. Ay, ah, es que ah, porque son tantas. Tú, ¿Cuántas para. ¿Cuántos casi son? Tú sigue, Hay como ocho Casimira. Ca, ya Casimira adquirió su página original. O sea, su verificación. Sí, ya. No, ah, su bueno. verificación no, porque tú sabes que a ella, a Casimira se la bloqueaban. Y ca, incluso Casimira decía que era ella misma, Alexandra, que pagaba para bloqueársela. Entonces ya casi mira adquirió su página original Uy. y ahí estamos enterándonos de todas esas cositas. Pero para mí, para mí, Alessandra, cosa de que de Bad Bunny, eso como que, eso no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, también otro lío con mi amigo Ronnie que le pregunté este fin de semana, eh, que ella va a demandar a Ronnie ahora. ¿Por qué? Porque Ronnie parece hizo unos comentarios que supuestamente se están y que hay una confrontación entre la que era mujer de Don Miguel o Nabila Tapia y Alessandra, por uh -huh. un novio que supuestamente que el novio de Návila enamoró a Alessandra. Uh -huh. Entonces, Návila demandó a Alessandra, pero Alessandra demandó a Ronnie. O sea, pero, ¿por qué Návila demandó a Alessandra? Porque la enamoró el novio. Esto, eso Señores, esto es grande lo que está pasando en las redes con esta gente. Ah, pero que la Kikardacha de Macorís, digo, digo de, de República Dominicana. ¿Que esa es Návila? No, es Alessandra. ¿Por qué Návila la que esté aquí? Pero Nabila, el problema de Nabila es que, bueno. Na, Navila es muy. También ella es mucho, era, le encanta. Esa es otra sonidita, le encanta también. estar sonando. Pero que ella va a demandar a. Ella va a demandar a Alessandra. Y Navila suena de mala manera. Y a, ¿sí? y a la Bernie, la, la el pana de, de, de Alessandra. Así que porque hablaron mal en contra de ellos, diciendo dos o tres vainas y cosas. Y a mi amigo Ronnie, el pobre, que me dijo que. Que no le para, que ojalá le tire la demanda. O sea que él tiene su prueba, no sé. Pero parece que hay un problema entre, entre novio y cosas. Pero, pero realmente, si, si Alexandra, como ella le gusta sonar con Bad Bunny, ¿para qué quiere sonar con un novio de Navila? Porque... No, pero hay un video de Bad Bunny, no sé si tú lo han visto, donde él dice que no le gustan las mujeres hechas Y la sí, gente lo, lo, lo ha publicado lo porque entienden que, que, es para, que Alexandra. Es para Alexandra, o sea pero que ese video es viejo, es viejo el video, el video es viejo, pero eso como recordándole a la gente para que no se hagan ilusiones de que hay algo entre ellos dos, no porque la gente es cambiante no. y la gente puede cambiar de idea de la noche a la mañana, pero realmente, es posible, puede, puede ser posible que estén juntos puede y que, ser posible, pero eh, eh, a veces el conejito se comía a la Alexandra y conejito, conejito, conejito... Ahí. Sí, Pero como. que realmente no hay Ay, Dios, no es porque la, la gente le da tanta importancia eh, a eso. Pues eso no es nada. Comer un ching de, de, de, de, de... ¿Cómo se llama? De, de, yo lo veo... De mentir, yo, yo de la veo Yo, lo, falso, veo, yo lo veo muy superficial. Quizás por eso fue que no le funcionó yo lo la, que sé que yo la no, relación con yo Mozart, no, Por ella está con ese cacareo No digo tanta, que ella sea fea o no. Yo película. lo que no le encuentro algo... Como que ella se ve... Como la gente dice que ya está... Y que no, no, Digo la, yo, es una ay, que, que, que es muy bonita, que es una muñeca, señora muerta, pero tiene todo operado hasta los ojos. Yo, yo me hallo como Maña, A Dalisa yo me la hallo como un poquito mejor. No, no ya es esa tampoco, esa. No, ahorita, ahorita dicen, ah, no, porque tú porque eres esa, esa tampoco, mosa. porque esa es una burlona. Pero da yo la veo como mucha más real, se ve más real. Bueno, al estar se ve como que todo es como tan bien preparado, tan perfecto. ¿eh? Entonces, yo como que ahí, como que, pero. Si Bad Bunny le gusta a la mujer, que meta mano ahí, que, que, que se tire ahí con todo y que se coma con todo y plática. Son, ¿Son socios él y No, no. ahorita bueno, dicen no porque Moza y yo somos Son opanas. socios él y Pero eso no quiere decir nada de eso, eh. no quiere decir nada de eso. Cada quien está con su vida, yo apoyo ahí, si a está con Bad Bunny, ahorita te van a decir una canción, te van a sacar el nuevo álbum. O tal vez puede ser que vaya a salir un video de Bad Bunny, porque uno no sabe también. ¿eh? No, señor, eso fue eso. que ella en su foto. Igual como ella joció, que el seguridad ya. de él la busque. Ella contrató el seguridad para que la busquen no a la voy a tirar un una puerto. foto con Jennifer Lawrence. Voy a decir, le caigo atrás a Jennifer Lawrence y voy a decir que tengo un romance con Jennifer Lawrence. Sí, tú es Jennifer Lawrence. ¿Quién es Jennifer Lawrence? ¿Usted sabe quién es Jennifer? No, no, no, ¿Quién no, no. Es? esta gente no ve en películas, ¿eh? Villalona, por favor, buscame una foto a esta gente de quién es Jennifer Lawrence, por favor, porque esta gente tiene que saber. Ahora, si yo vengo y voy a Jennifer Loren en un en un mole en Estados Unidos Usted tiene o una aquí, foto. me tiro una foto, voy a decir, miren, se rumora que Genesis y, Estoy conociendo y a, a paga, Jennifer Lawrence y pago publicidad. sí, pago publicidad y pongo gente a que estén comentando en Instagram. Porque sí. eso fue la foto, ya tú sabes, del año ya. Alessandra mató con eso. ¿eh? Y ahorita, ahorita la No, no, no hace... De las tres noticias, nosotros, las que vamos a coger Porque video... Alessandra tiene unos seguidores. Y hace un video, un live. Diciendo, ahí está ese Jennifer ah, López. Ah, pero ella es muy bella. Jennifer López, señores. Ahorita veo a Jennifer López por ahí. Todavía <risa> yo no sé quién es, pero es bonita. Eh, ella ha hecho varias películas, ustedes van a saber porque que no se ve bien clara sí. Pero la doctora es más bonita que esa. Mi esposa es lo más bello que hay. Mire que es sí, Jennifer Lores, señores. Usted no sabe quién es Jennifer Lores. Ahí eso, eso es no, hueso. Mi esposa es rubia y, y tiene los ojos verdes. Eso pero es hueso. No ahí ahí no hay masa, la doctora es más bonita. Eh, pero tiene que ver. El punto está es que Jennifer Lores es una actriz de Hollywood muy grande. ¿Cómo yo voy ahorita a subir una foto con Jennifer Lores y que crear un rumor. No, no, eso es lo tampoco que dijo Liz. Tampoco quiera venir a decir, porque eso es Alexandra no es que no esté a la altura de Bad Bunny lo no, que no, yo no. quiero decir es que ella ¿Pero cansa dónde? Pero con Alexandra la misma vaina aquí, aquí en Nueva York más en que otro sitio cansa con la misma no pero, sí, en, pero en el ¿dónde sentido de que en el sentido de que está bien y todo eso porque dime oye Alexandra pero la mano de la se conoce aquí y en la comunidad dominicana en Nueva York pero que es verdad Alexandra se conoce porque la es de un urbano. No, pero de aquí pero no, no se conoce más de ahí. Por eso que no la han puesto ningún medio de comunicación internacional. Señores, pero que los sentimientos no se manda. Eh, eh, Bad Bunny Mira, se va a fijar Lupillo, en Rubier, que nada más Lu la conocen aquí o óyeme, que la conocen en, en Lupillo no hay... Rivera sal, sacó una foto, se vio un par de fotos con Lupillo Rivera y Belinda. Y eso era todos los días, me tenía harto, suelta la sopa y goyó la flaca. Porque son gente, figuras internacionales. Alessandra salió a la foto y eso nada más le importó a la prensa dominicana. Señores, vamos a una paz y cuando retornemos tenemos tecnología <risas> con nuestro ingeniero. Informática del señor José Misael Mirabal.